...oprimido a anunciar el año de gracia ¿eh? y a crear un hombre siempre nuevo, es el desafío que tenemos. Ahora, ¿cómo en, en mi sociedad, yo como iglesia, aporto para la creación de ese hombre nuevo? Es el desafío. Porque yo puedo, desde el púlpito, desde el altar, revestirme con todo eso, pero no acudir a Dios. La primera lectura de hoy es bien clara. El pueblo creía... Que porque traemos el arca de la alianza, ya no nos vamos va a nada. Somos invencibles. Le dien aquí. dice los, que mal, y lo acabaron. los filisteos le mataron más de 30 mil de ese golpe. Sí. Ah, porque una cosa es decir, yo puedo tener una Biblia en la mano, pero yo creo que el mismo diablo se sabe la Biblia. No creo, no, que así es. Así es, se la El sabe diablo más de se sabe la Biblia de cabo a rabo. Así es. De cabo a rabo se la sabe. Por eso es que tiene tantas herramientas para sí, engañarnos. No es cuestión de tener una Biblia en la mano. No es cuestión de yo estar en un altar con la mano invitando. No es cuestión de yo decir. Es cómo yo respondo. Este pueblo pensó que porque llegaba el arca en lo material ya podían hacer lo que querían. No, le dice Dios, déjense. A mí no me manipula nadie. Ni religión, ni ideología, ni creencia. A mí no me manipula. La única manera de yo estar con usted es cuando aquí, y aquí, yo hay un proyecto de amor. Así de vida, es, de es. vida en el amor. Por eso, oye, Pitágoras y ustedes, ahí me ha cogido últimamente. Cuando voy a, a en la misa a presentar al Padre Nuestro, decía la gente, miren, eh, vamos a rezar el Padre Nuestro, que es la oración del hermano. Cuando yo digo Padre Nuestro, estoy diciendo hermano mío sin importar raza, sin importar color, sin importar ideología, sin importar religión, sin importar posición, es mi hermano, pero todos, porque yo no digo Padre mío, padre nuestro. es Padre nuestro, nuestro, entonces le digo, vamos a hacer un, un ejercicio, y por lo menos hoy, o en estos días de Navidad, le decía yo, no vamos a terminar el Padre nuestro, como llevamos dos mil años terminándolo, diciendo amén, que significa así sea. así sea. Vamos a coger un préstamo a Dios en estos días y vamos a cambiarle el acento de la E a ponérselo en la A. Mire qué sencillo es. Mire qué sencillo es. Y en vez de terminar con el amén, vamos a terminar con el amén. ama. Y Porque ama. somos hermanos, que se nos llama? Y amarnos amarnos. Dios y el así verdad. sea, ¿qué es? Que nos sabemos los unos a los otros. Porque cae yo con decir amén, amén, amén. Y después a Dios rogando y con el mazo da. dando. Entonces, eso es una negación de lo que estamos hablando. Aquí en nuestra sociedad estamos llamados a aplicar el amén. Y ese amén es el que va a transformar corazones, a transformar la sociedad y nos va a enseñar el camino verdadero que debemos seguir. No como proyecto religioso. Jesús no creó religión. Jesús no habló en nombre de ninguna religión. Jesús no creó iglesia. Jesús viene a hablar del pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Que somos nosotros. Que somos nosotros todos. Donde quiera que nos encontremos, como respuesta a un proyecto de vida, ahí no hay frontera. Dios no creó frontera. Dios no creó alambre. Lo, lo, el alambre lo inventaron unos ladronazos, unos gantes. Para ponerse cerca y decir, esto es mío, esto es mío. Pero Dios a nadie le dio un título de propiedad. Esto es tuyo, y esto es tuyo. Y el que tenga más saliva, como hadra. Dios nos dice, el que sea más vivo, que a, el que a la alambrada más grande. Y ya eso es de. Y el que no tenga idea, que se quede. Que se lo lleve el diablo. El mismísimo diablo. De, e, e, e, ese proyecto de fe, tenemos que anunciarlo. Y entonces, ese es el proyecto de fe de la esperanza. No de la, eh, de la frustración o el, el Dios de la desgracia, el Dios que anda como un calié, acechándome para darme el, co el, el cocotazo. No, no, no, el Dios del amor que nos llama a confiar en Él. Y hoy tenemos que anunciar el y ustedes, a ese Dios de la esperanza. Hoy que hay tanta gente amargado y frustrado y que creen que ya le contaron 3 por 3, 9 y 1, 10, ya usted perdió. No, no, no estamos no caos. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros. Nadie está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Nadie, nadie Lo que el, el apóstol Pablo dice. Pero no lo dice él. Pablo no hace más que responder al proyecto de Dios que está en él. Pero nosotros muchas veces como que no lo creemos. Como que no estamos claros en eso. Y como que realmente no estamos convencidos de ese proyecto de Dios que está en nosotros. Por eso, ¿a qué estamos llamando? A que vayamos a... Una religión de la positividad. de decir a nuestro pueblo que sí se puede. Sí podemos construir un mundo nuevo. Y yo creo en ese mundo nuevo. Concluyo, para ir concluyendo. Ahí me da pena cuando yo veo una gente de iglesia, cualquier iglesia, la mía y otra, diciendo que aquí no hay nada que hacer. Esto y ya, ya está acabó. todo perdido. Ya usted se entregó. ¿Y qué estamos diciendo? Si usted dice que aquí no hay nada que hacer, Está diciendo que el día no ganó a Dios. Y eso no es posible. Y eso no es posible. Eso no es posible. Aquí lo que hay es mucho que hacer. Y tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo nosotros con la gracia de Dios. Eso sí, por Amén. cuenta propia no. ¿Saben lo que he dicho varias veces aquí? El que lo que hacer por cuenta propia parece el que cae en tierra movediza... Y se quiere sacar el mismo alándose por los cabellos. Se va a hundir más. más. Se, ala, más se hunde. Sí. Es con la gracia de Dios. Pero esa gracia está ahí. Y se nos da. Y nos invita a decir como dijo Samuel. Habla Señor. Que tu, que tu siervo, siervo escucha. escucha. Que Dios le bendiga. Y que el gane mañana.